Ahorita estábamos conversando de cómo estimar similitud o sobrelapamiento de modelos de nicho. Eh, una de las preguntas fue por qué Jaccard en lugar del, del índice de D o I. Este, y cuáles son es cómo yo interpreto esos valores si son altos o si son bajos. Entonces, ahorita lo único que voy a hacer es mostrar un ejemplo de cómo podemos interpretar esos resultados o, mejor dicho, el riesgo que hay cuando yo no interpreto bien algunos resultados de, de sobrelapamiento de los modelos. Esto es un ejemplo basado en una especie invasora eh, y antes de eso quisiera eh, mostrarle algunos ejemplos de buenas prácticas o malas prácticas a la hora de modelar especies invasoras. Eh, con especies invasoras, en el laboratorio donde yo trabajo, estamos enfocados a trabajar especies acuáticas invasoras. Eh, es un sistema bien complejo, bien interesante, y esto es más o menos cómo perseguimos a las, a las invasoras. Son especies eh, que van a tener eh, una adaptación bien fácil, van a ser más agresivas, por ejemplo, eh, que, las, que las nativas, ¿verdad? Eh, ejemplos de especies invasoras eh, las ratas en el mundo conejos en Australia un montón de plantas maleza este, serpientes pitón en, en, en, flor, en Florida por ejemplo en agricultura la mosca blanca los mosquitos los mosquitos que, que estábamos haciendo el ejercicio que son los aedes jipi eh, y algopictus no son nativos de las Américas por ejemplo entonces también cuando trabajamos con cosas de salud, muchos del enfoque que utilizamos son especie, eh, ecología invasiones. Y eh, la carpa asiática. Eh, de, de eso les voy a mostrar, eh, les voy a hablar un poquito más eh, con detalle. Eh, y hablamos de que para poder entender algunos aspectos de la ecología de las especies, eh, estudiarlas en el espacio ambiental, su, su nicho ecológico es... Eh, súper informativo, ¿verdad? Eh, hablamos de este, la centralidad del nicho, donde yo puedo saber okay, dónde hay, qué es el B, donde voy a tener mayor eh, crecimiento poblacional, por ejemplo, son las zonas que más me interesan y más me preocupan para una especie invasora versus los bordes eh, eh, de su nicho. Eh, y en C es eh, aspectos de la evolución del nicho. Este, y esto es bien interesante porque es parte de... A mí me sirve mucho para entender si una especie es, es invasora, para ver si realmente hubo evolución al, al proceso de invasión, eh, para que se adaptara también a las nuevas condiciones o no. Entonces, eh, es, de este tema es que vamos a hablar un poquitito. Eh, Tao mencionó este ejemplo en ah, una presentación antes, eh, al, tratando de identificar cómo linajes de una planta, podían eh, caracterizarse en función de las condiciones ambientales que utilizaban, ¿verdad? Es algo que todavía necesita que se siga explorando, pero está bien interesante y me puede servir mucho para entender a las especies. De nuevo, algo que es crucial aquí es eh, la zona de estudio, ¿verdad? Si mi zona de estudio es bien pequeña, yo solo voy a tener solo un, un, una porción de la información. Y algo que vamos a, a ver en la literatura eh, cuando se estudian procesos de invasión es que por ahí se reporta eh, evolución del nicho, cambio del nicho, a lo que se conoce como niche shift, ¿verdad? Básicamente es que yo tengo el nicho del, de un linaje eh, y a través del tiempo eh, ese linaje va a empezar a tener uh, otros otros linajes, eh, otras poblaciones y las condiciones que esas otras poblaciones o esos otros linajes van a empezar a usar van a, a empezar a ser un poquito diferentes al, al linaje original o al ancestral eh, entonces eso es, eso es bien, bien interesante porque puede que después eh, hayan cambiado tanto esas condiciones que utiliza la especie que yo voy a decir wow, ya, ahora ya, está, ya están distintos ya aparentemente si sí hubo evolución ya son, ya son condiciones bien distintas las que cada linaje de ese mismo grupo están utilizando. Pues eso, es, eso es bien interesante y de hecho eh, es súper atractivo, súper atractivo para las revistas, para los revisores, ¿perdón? La evolución del nicho. Ustedes ponen evolución del cambio de nicho y aceptado. O al menos eso, eso es, eso es lo, que, lo que nos preocupa que suceda. Eh, nosotros, eh, este es Chao y eh, con Chao hemos estado trabajando especies invasoras especialmente ahorita estamos trabajando con, con eh, el mejillón cebra y este es más o menos como Chao visualiza el proceso de invasión <risa> eh, ustedes conocen el wipe de enredado algo así es eh, como él le estaba explicando y fue súper interesante este esta es, esta es la página del de, de Google Scholar, solo como una nota chistosa, eh, y eh, esta es la, la foto del Research Gate, la de arriba a la izquierda, de Chao, y esta es cuando estamos trabajando esta, este diseño, este estudio. ¿Alguien encuentra un patrón aquí? Siempre usa la misma playera, de hecho. Entonces... Entonces yo yo, yo, empecé, yo empecé, estábamos platicando él me está explicando y yo ya no le puse atención porque dije, le he visto algo de jabón entonces empecé a revisar y, y le empecé a mostrar y le to, no tomó vale tomó una foto y entonces es chistoso porque esa esta foto de del de, de, de Google Scholar es de hace 10 años y la playera es la misma es, es eh, él estaba en una, una pasantía en Australia, se tomó esa foto, él me estaba contando. Y lo chistoso es de que le regalás una camisa y no, no la usa. Siempre, siempre su... Entonces, eh, siempre nos estamos molestando, pero en defensa de, de Chao, él también me molesta. De hecho, él me molesta más de lo que yo pueda hacerlo y yo por eso tomo la oportunidad ahorita. Estoy seguro que él ahorita me estaría molestando por... El protector que uso para mi celular. Hasta, hasta ahorita compré celular después de varios tiempos, entonces ando siendo extra cuidadoso y él ahorita estaría haciéndome bullying por eso. Eh, bueno, entonces, esta es para regresar la parte teórica de los nichos fundamentales, los realizados. Cuando ustedes están comparando similitud, eh, tenemos que explicar: ¿vale? ¿similitud de cuál de estos dos? porque la parte que yo veo, la parte que la especie está usando, es generalmente una porción de lo que la especie tal vez sí puede llegar a ocupar. Eh, y esto es uno de los eh, debilidades que encontramos cuando la gente empieza a evaluar si realmente evolucionado o no el nicho, y es que solo vemos una porción del nicho. Esto es lo que estamos trabajando ahorita, y así que cualquier comentario o crítica es bienvenida, y es que eh, abajo tenemos el eje del tiempo y en Y tenemos, por ejemplo, puede ser el volumen del nicho. Imaginemos que es el volumen del nicho. Eh, y este es el proceso de invasión de una especie. Ah, en la primera parte, eh, que Chau, bueno, le llamamos periodo de incubación, es cuando llega la especie a la, a la, a la nueva zona, ¿verdad? Eh, según eh, la literatura hay varios factores que tienen que ver con que una especie sea exitosa o no y una de esas es que haya muchas eh, como que se trasloque muchas veces o que una de las traslocaciones que se hizo tiene muchos individuos, por ejemplo entonces en esa fase en que la especie va a eh, empezar a colonizar le llamamos proceso de incubación Después eh, tenemos el proceso de expansión o el periodo de expansión o la etapa de expansión donde la especie ya va a empezar a utilizar todos los ambientes que están dentro de su nicho. ¿verdad? Tal vez no estaban en su zona nativa, va a empezar a utilizar todos todo los nuevos, Ya, tal vez no va a tener los competidores que tenían su distribución nativa, entonces se va a aprovechar. Y después tenemos un periodo de, de, como ya más estable, y es cuando, okay, ya utilicé todos los ambientes nuevos, ya no puedo eh, utilizar más ambientes nuevos porque están afuera de mi nicho. Ya no, ya no me va a sorprender mucho la especie, eh, porque esa, eh, esos, esos agujeros que habían en el nicho, ya los empezó a llenar. ¿verdad? Entonces yo les pongo aquí otra vez esto de la dualidad, porque... Esta idea que estamos, que estamos eh, tratando de utilizar para interpretar los procesos de invasión sucede en, en el lado derecho de estas nueve puntos, que es el espacio ambiental. ¿verdad? Por ejemplo, puede que una especie ya, ya haya utilizado todas las condiciones dentro de su de nicho fundamental. Todo, ya está utilizado, llenito. Pero en la geografía todavía no se ha expandido suficiente. Por ejemplo, puede que yo tenga una especie que le gusta el desierto, pero solo vive en una partecita del desierto. Todavía no ha ocupado todo el resto del desierto. ¿verdad? Entonces, esa es la parte geográfica que no estamos eh, discutiendo ahorita. Ahorita nos estamos enfocando en la parte ambiental. ¿Hay una que no, O sea, dices que no ha ocupado todos los hechos fundamentales geográficamente. O sea, mentalmente sí. ¿Está en un cachito de desierto? De ambientalmente están aquí de el de, de, de, de, de desierto y todo el desierto es un punto, no, sí, ahí están ambientalmente ya un poco todos, pero geográficamente, no. Exacto. Ah. A veces la gente dice, eh, cuando yo tengo una especie invasora, por ejemplo, uh -huh. Uh -huh. y que es invasora de un desierto? Sí. Es, sí, sí, es, es de, eso. que De ahí bueno, la especie cuando llega le va a llevar un buen tiempo realmente utilizar el resto del área aunque el, rest, el resto del área tenga las mismas condiciones ambientales no las vamos a usar todas rápido, ¿verdad? Okay. este ejemplo con el que estamos desarrollando este este, este uh, esta forma de estudiar las especies invasoras es las, el mejillón cebra, entonces eh, es, es de la parte sur de Rusia eh, nativa, ahorita vamos a ver eso y es súper agresiva en términos de, de crecimiento poblacional eh, es una especie que es filtradora entonces si ustedes tienen un lago verde la tiran ahí y empieza a filtrar todo y van a ver el agua transparente al punto de que se termina la comida para el resto de la, de la comunidad eh, Aquí fotos podemos ver el, el, la langosta, eh, es, ustedes meten, están trabajando, a veces la vez pasada estamos sacando unas redes y cuando vimos ya empe, se habían empezado a pegar, entonces son súper rápidas, hay un montón, es una larva cuando está parte de su estadio una larva que no se ve, entonces es lo que sirve para que la gente le mueva de un lugar a otro en los lagos o los ríos, con las cosas de pesca o, o todo su equipo allá después ven una carretilla del supermercado llena de, de estas eh, mejillones hay unas grandes pérdidas económicas en Estados Unidos por la, esta especie invasora, por eso eh, puse una, eh, motor de un motor de un barco, de una lancha entonces la gente está perdiendo y hay fondos para investigar para ver cómo se controla y esos, esos fondos de investigación son los que pagan mi salario, entonces eh, eso es porque hay pérdidas económicas realmente por las especies invasoras, no solo mosquitos que transmiten enfermedades, sino otros, otros problemas que causan. Esta aquí eh, es un mejillón que es nativo de Estados Unidos, y es, en esta zona está en peligro ya, eh, y vean cómo la otra especie invasora rodea a este mejillón, entonces le, también, aparte hay, hay competencia por eh, alimento, ¿verdad? Y después una playa que está llena, cuando bajó la marea, llena de mejillones. Y entonces ya cuando esta especie invasora está así de, de, de terrible eh, ocupando el, el espacio, ya la gente no quiere ni llegar a bañarse porque te corta, ¿verdad? Entonces es bien interesante. Hablando otra vez de las pérdidas, esta es una tubería de agua potable y llegan al, al punto de tapar la tubería. Entonces es bien, bien, bien interesante este, este problema. Eh, ese es un manuscrito que empieza a, a, a recopilar un poco de historia del, de este mejillón. Hacen análisis filogenéticos para tratar de identificar el, la zona de, de origen o la zona nativa de la especie. Y eh, pues es en, en esta, es en la parte sur de, de Rusia, más o menos por allá. Eh, y son estos cuadritos blancos que vemos en, la, en el zoom del, del, de la presentación, en el lado derecho. Y estas son las zonas en donde la especie se encuentra eh, actualmente. Eh, estas son las zonas de invasión. Y en verde podemos ver zonas de Europa que han sido invadidas por la especie. Y en rojo las zonas de América que actualmente cuentan con poblaciones de esta cebra. Mejillón. Eh, esto es un análisis de kernel, súper básico, y simplemente tomamos el periodo inicial de la invasión, de cuando ya se empezó a conocer y a reconocer la especie, eh, y ven que tiene un punto eh, más fuerte en donde tengo más densidad de reportes. Lo que hicimos fue, cuando había un píxel con muchos reportes, nos quedamos solo con un reporte, y le buscamos la fecha a cada reporte. Entonces, de la fecha más temprana, de forma de ir viendo dónde se fue reportando después, después, después, eh, para hacer un análisis en, en función de tiempo también. Y este es un ejemplo de cómo, eh, el, esta flecha está mostrando cómo pasó de un periodo, la zona roja, a, otro, a otra zona roja. Entonces aquí los reportes ya se están moviendo a, a, hacia donde indica la flecha, ¿verdad?, yo no puse el otro análisis de Kernel porque entonces ya no se podía ver, pero básicamente el punto con mayor densidad de reportes ya se mueve a otras zonas, que es la dirección espacial en donde la invasión se va moviendo. Esto es geografía. Eh, nosotros colectamos varias eh, variables ambientales eh, que, que consideramos importantes para la especie, pero dentro de estas... Una de las importantes es contenido de calcio eh, en el suelo porque le sirve a la, al mejillón para hacer su… bueno, Ya hicimos, eliminamos las variables que están correlacionadas, nos quedamos con las que consideramos que eran súper importantes eh, y esto fue eh, utilizado para generar un espacio ambiental. Este espacio ambiental entonces lo utilizamos para generar elipsoides con todos los puntos, después quitamos un punto hicimos otro elipsoide quitamos otro punto, hicimos otro elipsoide y lo hicimos miles y miles de veces hasta que ya no quedaron puntos para hacer más elipsoides y eso nos sirvió para identificar outliers esos puntos aberrantes con valores muy altos que hacen que yo generara elipsoides muy grandes entonces de ahí ordenamos los elipsoides de mayor a menor y por ejemplo estos son los volúmenes de los elipsoidotes, los más grandes y después dijimos, ok ¿qué coordenadas fueron las que me dieron ese elipsoide grande? ¿qué coordenada fue que cuando la quité el elipsoide hizo más chiquito? y tomamos esas coordenadas y las fuimos a ver a la geografía entonces, estas son eh, tres eh, eh, valores aberrantes ¿verdad? los fuimos a ver en el mapa, aquí no se ve a la derecha pero eh, ese punto caía en la tierra, ya no caía dentro un lago y nosotros estábamos usando imágenes de sensores remotos entonces el nivel de información es muy alto que nos permitió ver ese, ese tipo de errores cuando fuimos a ver a, a la base de datos ese punto tenía un error estimado de 10 kilómetros entonces para afuera eh, con otros, otros de los puntos eh, en, este, en este proyecto están trabajando dos expertos en, en este mejillón. Uno es de, del, centro de, del Centro Geológico de Estados Unidos. Ellos son los encargados de ver las especies invasoras en todo el país. Y otro es un, un, un investigador que estudia la especie en Minnesota. Entonces Yo agarré cada coordenada y le dije, revísenme estos puntos fue bien bonito porque ellos empezaron a llamar a la persona que reportó ese punto y le dijeron, ¿viste ese vejillón ese que tú reportaste en este lugar? Y ellos dijeron, sí, eh, fuimos dos años después y no lo hemos encontrado. Entonces, ah, tal vez fue una mala identificación o tal vez la especie no log logró establecer su población ahí. Tal vez estaba fuera de sus condiciones ambientales, por eso era un outlier. Entonces, también lo quitamos. Entonces, nos pusimos a revisar y... Todos estos outliers eh, generaron una gráfica como esta. Este es el volumen de cada uno de los elipsoides. Entonces yo quito un punto, me quitando puntos para ir bajando el volumen de todos los elipsoides hasta que ya no pude tener más elipsoides. Pero noten que hay una parte en donde es bien consistente. Quito puntos y el elipsoide se mantenía, ¿verdad? Entonces eso es, es, le vamos a hacer a esta parte un zoom y queda como así, algo como esto en donde tenemos el volumen y los puntos que yo iba quitando ¿verdad? entonces quitamos un, un porcentaje que fue el 1% en donde después de quitar eso ya sentimos que habíamos bajado un poco el error eh, otra vez el, el script para hacer ese análisis lo pusimos en, en este manuscrito que salió publicado hoy en donde explicamos cómo hacer esos elipsoides con sus, con sus variables, cómo pasar las variables a este espacio ambiental, cómo hacer la lista del, de los que son más aberrantes para poderlos identificar. Y bueno, eso es todo. Y esto entonces es la distribución nativa, la que encontraron, la que sacamos de otro estudio buscando, tratando de buscar el origen. Eh, y la distribución nativa es más o menos algo como como esto, entonces hicimos el espacio ambiental y dividimos los puntos en función del tiempo. Estos son los que son de antes de 1984, los reportes antes de 1984. Del 84 al 89, estas fueron las condiciones ambientales que se reportaron y ojo que cada reporte antiguo lo eliminamos. Estos son puros puntos se reportaron en ese tiempo, puntos nuevos reportados entre el 89 y el 94, eliminando todo lo que se había reportado antes, y así cada vez es este el proceso de invasión, cómo la especie iba, iba ocupando nuevos espacios ambientales, ¿verdad? Bueno, y hasta acá, que fueron los reportes que conseguimos hasta el año pasado. Entonces, eh, fue bien interesante cómo ir agrupando los puntos por tiempo. Nos, permitieron, nos permitió ir viendo cómo se utilizaban nuevas condiciones ambientales. Bueno, esto ya ustedes se lo saben mejor que yo, y lo que hicimos fue comparar similitud entre cada uno de los reportes a través del tiempo, y vimos que cuando probamos 80 versus 84 era similar, 84 versus 1989 era similar, y nos fuimos así por cada uno de los de los eh, ¿Cómo? Como pares del periodo. Ajá, por cada periodo de, de, de, de eso y encontramos de que realmente eran, estaba utilizando condiciones similares. ¿Verdad? Por ahí se ven algunas nubes que son bastante diferentes. En un periodo se reportaron pocos lugares nuevos, en otro periodo muchos lugares nuevos, pero básicamente era muy consistente ambientalmente, ¿verdad? Así que a través del tiempo entre un periodo nuevo y un anterior no encontramos diferencias eh, y estos fueron entonces los puntos finales que utilizamos para generar nuestro modelo de nicho ecológico todos los puntos eh, utilizamos el, el análisis de eh, densidad kernel de blonda eh, de los hipervolúmenes y pues esto es solo para mostrarles que este es el volumen del modelo de nicho eh, y lo que hicimos fue Ir quitando, ir quitando puntos, ¿verdad? para ir estimando, y eso impacta mucho, para ver cuánto, cómo, cómo el, el algoritmo estima los modelos de nicho. Y lo que queríamos ver, nuestra pregunta era, bueno, ya después de esta exploración, queremos ver cómo ha sido el proceso de invasión históricamente para esta especie en el espacio ambiental, y estas son las zonas eh, a través del tiempo otra vez, pero esta vez diferenciamos, aquí no lo ven ustedes, pero esta es la zona nativa, son los puntos eh, rojos. Después esta, eh, está Europa, que son los puntos verdes, y Estados Unidos, ¿verdad? un puntito azul. Vamos a ver qué pasa después. Esto es, sigue expandiéndose en Europa, en los 80s, y después ya la, la población en Norteamérica ya se establece. Entonces, ya tengo este incremento dramático de condiciones ambientales que tal vez no estaban en su eh, distribución nativa, ¿verdad? Ya está incrementándose. Sigue la expansión en, en Estados Unidos, pero también en Europa. Y eso fue bien interesante porque fuimos viendo cómo se iba expandiendo el nicho a través del tiempo para, en, en condiciones ambientales. Eh, bueno, y quisimos ver esa expansión, qué tipo de eh, modelo podía, podía explicarnos mejor esa expansión, en función del volumen, que ustedes ya saben estimar en Nietzsche A. ¿ah? Eh, pero eso, ese volumen lo estimamos utilizando el método de Blonde. Bueno, esta, primero lo hicimos, comparamos si a través del tiempo ese incremento de volumen era lineal. Probamos esta línea roja para ver si el, el incremento era lineal. Probamos una curva exponencial, eh, eh, logística, y eh, bueno, vimos, eso lo hicimos para lado, el lado izquierdo es Norteamérica y el lado derecho es Europa. ¿Y qué curva creen que explica mejor eh, Europa? Los, los puntos observados son los negros. La logística, exactamente. Entonces, en Europa, algo que encontramos es que eh, se estableció, creció un montón el nicho, pero después llegó como ya algo más estable, ¿verdad? Esto es bien interesante porque geográficamente sigue, no más que ya no en condiciones nuevas, ¿verdad? Y en, en Estados Unidos, que es a la izquierda, ¿qué, qué curva creen que explica mejor? Vamos a ver. Aquí no se ve bien, pero básicamente con todas nuestras réplicas que están aquí en el lado de la, X, de, de la X, son réplicas, y en el lado de la Y son valores de A y C, que también ajusta el modelo. Y mientras más bajo el valor, quiere decir que ese modelo explica mejor mis datos. Entonces, eh, aquí está la, la, no está muy clara la presentación, pero para los los puntos son Europa y los triángulos son América. Y encontramos que para, eh, América, que son los, lo, eh, para Europa, que son los cuadritos, que tienen los valores de A y C más bajo, lo que mejor nos lo explica es un modelo logístico, ¿verdad? que son los cuadritos azules. Y en todas nuestras réplicas nos dio lo mismo. Entonces, por eso es que ustedes correctamente al ojo identificaron que un modelo logístico, explicaba mejor este, este crecimiento de las especies entonces eso, eso es en lo que estamos y ya estamos empezando a tratar de eh, digerir y tratar de explicar ese, cómo, cómo funciona esa expansión de las especies invasoras en condiciones ambientales, ahora ya estamos moviendo eso a la geografía, pero eso es lo último, eso ya casi que nos interesa tanto como toda la parte anterior Ahora ya tenemos más más información para poder interpretar esto, ¿verdad? Y básicamente estamos encontrando que en la especie está en el hemisferio norte. Todavía le faltan zonas eh, donde se puede ocupar, eh, y hay zonas en el sur de, del mundo en donde también puede con encontrar condiciones eh, adecuadas. Y de hecho acabamos de buscar que eh, especies de la misma familia y ya encontramos ahí algunos reportes entonces, tiene sentido esto, verdad? Entonces, como principales eh, resultados eh, en los últimos años ya no está expandiéndose tanto ese nicho ya llegó a un punto en donde ya las condiciones nuevas ya no son eh, tan grandes comparadas con, con como fue en el, al inicio de la invasión que hubo ni conservadurismo de nicho a lo largo del proceso de invasión a través del tiempo y, pues, que identificamos zonas nuevas que pueden ser invada, invada, invadidas. Entonces, no hay cambio de nicho. Simplemente está creciendo. No está creciendo ni, ni siquiera. Se está llenando, ¿verdad? Siempre fue así. Nomás que hasta ahora lo, lo puede usar. Entonces, ahora que ustedes tienen ese conocimiento, les voy a contar una historia súper breve eh, de cómo podemos utilizar este, esta información de antes para interpretar un proceso de invasión. Este es un paper que salió en el 2013, eh, reportando eh, cambio de nicho, por aquí creo que está, ok, nuestros resultados eh, apoyan la hipótesis de cambio de nicho eh, eh, climático en una especie invasora. Y salió en los medios, salió en la página de GBIT, super, súper atractivo, ¿verdad? ¿no? este descubrimiento, la especie es una ardilla que es nativa de Estados Unidos y como mascota se la llevaron a Inglaterra, pues se soltó, la soltó, la liberaron y en Inglaterra ya hay una ardilla, la ardilla roja entonces eh, algo bien interesante es que la ardilla gris que está esa foto allá al fondo, no sé si se alcanza a ver hay otra ardilla y ya están empezando a competir por recursos, por espacio pero eso no es lo interesante, a mí lo que me parece súper interesante es que, bueno, en gris la distribución de la ardía gris, en rojo la distribución de la ardía roja. Eh, y es, es, esto fue a inicios del, de la invasión, esto ya es más reciente, y ya la especie gris ya está ganando más terreno, ¿verdad? Y esto es lo que me llama mucho la atención, que es que la ardilla gris tiene un virus y no les pasa nada. Pero ese virus es súper mortal para la ardilla roja. Entonces es un tipo de competencia aparente bien interesante. Y esto ya es como que una herramienta más que tiene la ardilla gris para ir ocupando espacio. ¿verdad? Entonces lo que los investigadores hicieron es, bueno, vamos a comparar similitud de nicho. ¿Y qué, qué, qué buscaban hacer eso? Comparar la especie nativa. Este, este, la zona nativa versus la zona de invasión para la misma especie, para ver si se parecía. Ustedes ya vieron cómo funciona eso, pero básicamente tengo mi M, mi background de nativo versus mi background de invasión. Tengo los modelos observados, ¿verdad? Hago mi modelo bien para cada zona. Y eso después lo comparo contra un modelo nulo, ¿verdad? Imagínense que el observado les da este valor. Ustedes qué dicen, ¿son similares o no son similares? No sabemos, no. ¿Cómo? No sabemos, ¿verdad? Tal vez para ustedes sí, tal vez para mí no. Entonces por eso necesitamos un modelo nulo, para saber qué onda con ese valor. Entonces para el modelo nulo, agarramos el observado de, unas, de, las, de uno de los modelos versus un, un modelo que, me, que voy a generar yo eh, del otro lado usando puntos random varias veces, eh, hasta que ya tengo una distribución con la que puedo comparar los valores observados y ya con esto yo ya puedo decir ah bueno, no te cae esa observación ¿verdad? Eso, es, eso, es, eso fue lo que ustedes han estado haciendo para tener algo con lo que ustedes ya pueden decir es similar o no es similar o no puedo decir que no es similar ¿verdad? entonces estos son los puntos de la especie eh, muchos puntos en Inglaterra algunos puntitos aquí Italia y la distribución nativa en Estados Unidos. Y lo, esto fue lo que encontraron los investigadores. Eh, arriba es el modelo de estado de, de, de, de... Arriba es el modelo usando todos los puntos. Abajo es el modelo de eh, Estados Unidos proyectado a, a Inglaterra. Y abajo son los puntos de Inglaterra proyectados a Estados Unidos. Y os dijeron, ah, vean aquí la figura C, no, está predi no predice los puntos en donde yo ya sé que la especie existe. Cambio de nicho, cambio de nicho y cambio de nicho. Entonces eso nos llamó la atención eh, y dijimos, bueno, vamos a ver las cosas mejor en el espacio ambiental. Y generamos este, este manuscrito, eh, donde básicamente estamos viendo, que. Okay, antes de decir que hay cambio de nicho, vamos a ver todo en el espacio ambiental, vamos a ver las condiciones en la zona nativa, que es la parte amarilla, en la zona de invasión, que es la parte roja, vamos a hacer un modelo en la zona nativa, que es lo A, los puntos donde caen, donde caen los puntos en la zona de invasión, que es B, y vamos a ver dónde se parecen los climas, que es la parte punteada. Y dijimos, eh, nosotros podemos decir que realmente hubo un cambio de nicho en la zona en donde los climas se parecen si los climas no se parecen está pasando lo que le pasó al mejillón cebra de que simplemente está expandiendo está terminando de llenar su nicho fundamental ¿verdad? que sería B simplemente lo está, lo está terminando de llenar nunca tuvo esos climas en su, en su zona nativa entonces B es que está llenando el nicho no es que está cambiando el nicho entonces esto fue lo que explicamos eh, como que las bases conceptuales de hecho mencionamos que esta parte gris que es E son con condiciones del nicho fundamental que tal vez la especie todavía ni está usando ¿verdad? o tal vez esas condiciones climáticas ni existen en el, eh, actualmente entonces lo que hicimos es decir ok, agarremos esos puntos y tirémoslos al espacio ambiental y encontramos esto eh, el poliedro azul son las condiciones en Estados Unidos la, el rango nativo y el rango invasor es rojo. ¿Qué les llama la atención de aquí? No, no, no. Exactamente. Y de hecho, son menos. O sea, el, las condiciones ambientales en el rango nativo son grandes. Y de hecho, contienen los climas que están en Inglaterra. O sea, ¿de dónde sí. cambio? ¿verdad? Entonces, esto lo agarramos y decimos, según el, la figura que vieron teórica, nosotros podemos decir que hay cambio de nicho solo si los climas se parecen. Órale, cortemos la parte de, de nativos que se parece a lo invadido y lo cortamos. Entonces, ya decimos, órale, aquí podemos ver si hubo cambio o no de nicho. Y esas condiciones climáticas de Inglaterra se parecen a estas zonas nativas que en Estados Unidos, poquito, es una zona muy chiquita, de hecho en todo el resto yo no puedo hacer otras conclusiones porque esos climas ni se parecen. Bueno, vamos a verlo otra vez ambientalmente, estos son los puntos de la zona de invasión son amarillos y los puntos en las zonas que se parecen a Inglaterra son los puntos verdes, solo estos puntos habían aquí hacemos los análisis de similitud solo con esos puntos y nos sale que al hacer los análisis de similitud de Warren los resultados son inconsistentes, cuando lo hago para un lado son similares, y cuando lo hago para el otro lado no son similares, y eso es simplemente porque tengo una gran diferencia de puntos ¿verdad? ok entonces hago esos, esos análisis ahí y concluimos que el hecho de que Inglaterra no pueda predecir la distribución en Estados Unidos es simplemente porque los climas no se parecen. Y la, la idea de que hay un cambio de nicho solo es un artefacto de, de, de los análisis, ¿verdad? Es una mala interpretación. Bueno, entonces eso, eso era lo que tenía para contarles ahorita. De, de. Okay. Ajá. y tomando que se pare, los puntos que se parecen a la unido en Estados Unidos ya no el okay. ok, aquí la pregunta es si, ¿qué pasó cuando tomo los datos de Inga Inglaterra para predecir los datos en Estados Unidos? ¿qué pasaría ahí? esa comparación no la hicimos porque realmente creímos que no íbamos a ganar mucho conocimiento básicamente era tomar este montón de puntos de Inglaterra y ver si en estas zonas que son similares en Estados Unidos predecían estos puntos de resonancia yo creo que los iba a predecir muy bien teníamos mucha información de allá y de hecho estos en el espacio ambiental los puntos observados que tengo en Inglaterra contiene a los puntos que hay en, en esta zona de Estados Unidos. Ok. Eh, Vamos a pararla un ratito. Eh, eh, Vamos a ver una presentación de Tom. ¿Sí, ¿No? O, o hacemos un receso mientras. Un receso de... Ok. <risa>